Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde. Con Delfina pisano nos quedamos juntas. ¿Hasta qué hora, Delfina? Hasta las 2. Vamos haciendo el magazine de la radio. Estamos en la columna de ella, de todo un poco. <risa> <risa> ¿Se extrañó la columna? Sí, oye. Bien, me, me encanta esa actitud, ¿eh? Bueno, vamos a estar hablando, como dijimos hace un rato, de Taller Protegido, ¿verdad? Sí, hoy. Pero antes le decimos a toda la gente que en la ciudad de Pinamar, ¿cómo está el día hoy? Frío. ¿Te parece frío, no? Sí. ¿19 grados es la temperatura? Frío. Frío, bueno. Sí, frío. frío. Pre ¿Vos prendiste la estufa ya? No, te sí. Ah, ¿Viste? Sí, sí. <risa> ¿Tenés frío? <¿vos>? Sí. <risa> bueno, mucha gente ¿eh? Ya prendió la estufa. Atención, le decimos a todos cuidado con la estufa. Hagan a ver. Los papeles guarda con los papeles guarda con los papeles de... no se al lado de la estufa porque prende el fuego es en la casa es en el... Tal cual, estamos desacostumbrados, así que muchas precauciones para para prender la estufa. Bueno, la temperatura actual en la ciudad de Pinamar es de 19 grados máximas y mínimas que oscilarán entre los 7 y 19 grados. Ay, ¿puedo caer alguna lluviecita, Delfi? ¿Te cuento? Sí. Para la tarde. Vamos a ver. Acércate si querés el micrófono. Ponete cómoda, como si estás acá en tu radio. <ríe> Eh, tenemos una humedad del 50%, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora con ráfagas en zona de playa, que no le gusta ir mucho a Delphi. No, <risa> oye, ¿No? a ver, fue, fui por mi eh, fui por mi Pero fuiste, ¿sí? Fui por Lima, sí. Bien, bien, la temperatura, eh, digo, el viento es de 20 kilómetros por hora en zona de playa. La manera de comunicarse con nosotros a través de la página web wwwmix y también en el canal 783 de La Grilla de Telpín. Delfi, ¿todo esto lo vas a decir vos? Sí, bueno, pero todavía no. El próximo. Me Toda la semana. Las redes sociales, conéctense, ahí van a ver fotos de Delfi, fotos de todo el equipo de la radio. La radio. En Mix Magazine Oficial, Logo Naranja en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Y TikTok se lo dejo para Delfina. ¿En serio? Sí, para la próxima. Ah. <risa> no, ya se me, te me asustaste. Sí. ¿sí? No, no. <risa> bueno, Delfi, contame un poquito, porque yo te vi ahí en fotos, que lo hablamos hace un ratito... Te vi en fotos con el taller protegido, un muy hermoso emprendimiento. Estamos eh... haciendo, estamos haciendo uh, en el show, estamos haciendo eh, taller de madera, estamos haciendo eh, radio, como esto, radio. Bueno, sale pollo YouTube, radio. Amigos, llama el grupo. Todos amigos, porque no queremos quedarnos de un lado. Vamos a eh, seguir como todos, eh, estar ahí. Estamos amigos, no somos enemigos no con nadie. Bien. Mostramos amigos ahí. ¿eh? Se puede capacitados, se puede entrar ahí, se puede entrar el, el, el que tiene problema en la cabeza, se puede entrar, el que tiene problema en el pie, puede entrar, el que tiene problema en la toalla puede entrar. Tenemos sillas para ellos si tienen problema, entran sillas, No problema. Vamos a aclarar que es un taller, el taller protegido para personas con diferentes discapacidades. Eh, sí. ¿Mm? Y ustedes no, trabajan sí, ahí. Y nosotros mostramos ahí los que podemos trabajar ahí. Eh, todo eso. Uh -huh. <risa> me, <risa> me encanta porque bueno ahí tienen un montón de actividades yo había hablado esto de las fotocopias vos me nombraste los anillados yo vi tienen una máquina de fotocopiadora Copadora. y qué es lo que an, eh, están anillando yo, si necesita, un profesor necesitamos no encuentra algo nos sea, abierto vení por acá y nosotros anillamos todo lo anillamos Bien, es como un libro, queda un libro, como un libro. Un libro, queda como un libro, Liz lo hace, Liz, la que si no, no, no ve, ¿viste la que no ve? Sí. Liz, la que canta. Sí, me, además este, ella eh, empezó con eso y también este, era le, con las le, cartas. Le gusta eso, así uh -huh. que llamó a ellos, dejamos el tema a ellos. después Pero eh, ustedes hacen, yo también. también. Sí, sí, también nosotros lo todo lo que lanzamos, todo. Hacemos, algo, hacemos de todo en ese, en ese momento, todo. Y eso lo cobran, ustedes lo venden. Sí, lo vendemos para que después con nosotros comemos en esa plata, obvio. Claro. En alguna venta hacemos en esa plata todo lo que yo queremos hacer, en alguna venta todo eso. Bien, es decir, ustedes hacen el anillado en el taller protegido, después lo venden esos anillados sí, y sí. ahí tienen plata ustedes que están trabajando. Sí, estamos están trabajando cobrando. Un montón, estamos un montón. Me cobré, me, yo cobré, me llevo para la TV, la TV, me, sigue, me para la TV, estoy, para mi cuarto, ojalá que me llegue. Oh, hay que juntar, ¿eh? O sea, junté. <risa> Ay, bueno. Tengo una de mi medio, no la no gasté nada. Ay, me, me encantó. Eso. No sí. debe gastar, no debe gastar, debe estar guardada ahí en el patrón. Bien, me encanta. Y eso es para una tele para que vos querés en tu Exacto. cuarto. sí. Bien. Bueno, entonces está, este está, el, el anillado, ¿qué días lo hacen? ¿Te acordás? Los jueves. Los jueves, bien. Después tienen radio ustedes también. Sí, no ¿Cómo se llama el profe? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo vamos a invitar al profe. Bueno. Le, le decimos si quiere venir acá. Bueno. Le hacemos una Con entrevista. chicos, si querés. Con los chicos, sí, sí. Le Hacemos una entrevista Dale, dale Dale, vos le haces la entrevista al profe Bueno, de No, no te pasa <risa> me pasó una vez acá ¿Te acordás? Sí. sí Bueno, pero eso ya pasó Ahora es otra época Ya vas a la facultad Estamos, sos más grande ahora Sí ¿No? Sí Bueno, entonces Ustedes tienen eso los jueves Los lunes, ¿qué hay en el taller protegido? Hoy no sé Cari, mes, Ahora no sé nada Ah, bueno. No sé nada. Ahora llego, no sé. Bueno, igualmente ustedes este, empezaron ahora hace poco. Sí. Perfecto. Los martes radio. Sí. Los, los miércoles que nos en madera. Bien. En ¿Y madera. vos qué haces en el tallar de madera? ¿Algo o no? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Pero estás en todas. Sí, estoy en toda la abuela. Y <risa> sí, mi mamá también me mandaba ahí. Ahora, te pregunto, ¿es difícil tallar ¿verdad? en madera? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Hay figuras? Figuras. Hacemos para poner eh, chocolate, de caramelos, chupetines, todo. Eh, hacemos eh, no, eh, que se ponen para eh, ahí adentro, todo. Y eso también lo venden. Sí. Carameleras, todo lo que tallan a sí, ustedes sí, en madera, sí, sí, después sí. tienen ese producto y lo venden. Sí. Perfecto. Taller en madera. Los jueves ya hablamos del anillado. Los viernes, ¿hay algo? pintura ¡Pintura! ¡Bien! ¡Es completo! Sí, sí, sí Me encanta sí. ¿Y lo de la pintura también lo venden? Sí, todo Ah, bien, ¿y qué hacen en pintura? Eh, pintamos peces, pintamos eh, marcos, marco, pintamos de todo Un montón de cosas Bueno, la verdad es que es mucho trabajo ¿Y a dónde lo venden, Delfi? Después hacemos una de todos, una feria de todos Ponemos todo, en la puerta grande de, de todos para que en todos y en la feria Ah, eso lo hicieron el año pasado, no, me sí. acuerdo, sí. sí, sí, sí. ahí o sea, Este año vamos a ver qué onda? ¿Cuántos? Eh, ¿Qué lo hacen? ¿Una sola vez al año? Sí, sí. Bien, de todo lo que realizan. Sí, sí, sí. Y si yo, por ejemplo, quiero comprar algo, ¿no? Se me ocurre. Tengo un libro para anillar y digo, bueno, quiero, lo puedo pedir y ustedes sí, me lo hacen. Sí, sí, sí. ¿Qué día, que qué momento? Y ah, buenísimo. ¿Eso es por encargo. Sí. Bien, vamos ¿Cómo a... ver. tirar un folleto, vamos a tirar un folleto acá, vamos a tirar un folleto acá, vamos a tirar un folleto en todos lados, en la muni, en la muni, en todos lados, para hacer una intervención. Bien, acordate que tenemos que estar cerca del micrófono. Ahí. Oh. <risa> bueno. Ahora bien. Ahora se te escucha <risa> bien. bien. <Para mí. risa> bueno, entonces se tira después folletos y ahí, y ahí uno puede. No puede. Bien, me encanta ¿eh? todas las actividades. Esto se nos tende en Avenida España. Sí, España. Ahí. Ahí está el taller protegido. Para sí. toda la gente que quiera sumarse. Sí. Bien, me encantó. Seguimos entonces. Que tenés dos trabajos, el de taller protegido. El y, y colegio. ¿Y la radio? También. ¿Está bien? Tres. <risa> <t> <risa> el colegio no es un trabajo. El colegio va a estudiar. <risa> Ahora, ¿a qué entras a la Facu vos? A ver, siete y media. Siete y media. Bueno, ¿y te gusta? Sí. Te veo entusiasmada con eso. Me gusta eso? ir, me gusta ir ahora, que ya que <ríe> Bien. Sos una eterna estudiante vos. ¿Viste? ¿Sí? Tengo estilo, ¿y cuál es el acá? Bueno, bien. De buena, me tengo colegio. Bueno, bien. Sí, para estudiar más. Bien, para saber más. Sí. Me gusta, me gusta eso. Bueno, te cuento, Delfi, se vienen los Juegos Bonaerenses, ahora todos aquellos que quieran inscribirse, le decimos, está abierta la inscripción, así que se pueden ir al... ¿Vos ya no? Ya no, ya no, ya, ya con todo lo que tengo. Pero igualmente nosotros vamos. Vamos bueno, a sí, cubrir. Acá, eh, cubri, a cubrir. Vamos a salir a la calle, ¿eh? Las no, dos juntas acá, con los micrófonos, acá, todo, acá, todo acá, eso. Acá, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, más, esperamos un no, par no, de programas más. No, no, no, más, sí, años juntas, Juntos, ¿no? a la par. A la par Nos vamos juntas entonces. Bueno, después vamos a hacer un móvil, pero bueno, vamos a estar con esto, ¿no? Con lo que eh, cada programa va a traer del Finapesano, novedades en el taller protegido, que va a estar hablando toda la promoción que se necesita, así que muy atentos, ¿eh? De todas las actividades que se van a realizar, vamos a hablar de todo un poco. Dale como es esta columna de todo un poco a los que se quieran anotar en los juegos bonaerenses sí. después nosotros a fin de año vamos a cubrir Sí, claro. ¿Sí? sí. bueno te cuento algo okay. mira ahí, ahí, ahí lo agarro para, para contarte lo que el día de que es hoy para que sepas es el día de la apreciación de los murciélagos es mío. <risa> Tengo miedo Viste, Tenían que tener un día A mí también me dan miedo los murciélagos Bueno, acá hay muchos murciélagos En mi casa no No, por suerte ¿Viste? En la mía no Bueno, el origen de esto es para que eh, Esta iniciativa de crear este día Con la finalidad de esfuerzo y protección De los murciélagos Porque viste, todo le echamos La culpa del COVID El COVID, sí le echamos la culpa de la yo todo, rabia. Yo todo COVID, ¿eh? yo todo COVID. Sí, pero ya hace rato. rato todo mi mamá tuvo COVID, yo estuve COVID, todo. todos. Todos. Todos COVID. Yo no sabía nada, me, me fui a hacer el tiempo y me vio que el tío, ¿Vos te acordás todo lo que te cuidaste con el COVID? Sí, venía acá con el barrio puse con todo. Sí. ¿No? Y mi mamá después, después. Bueno, era, era, era terrible. Yo miraba los otros días, miraba una serie... ...donde decían de cómo nos cuidábamos... ...¿vos te acordás que estábamos encerrados? no, no, no podíamos... podíamos salir... ...nos preguntaba con nadie, con nadie... ¿Listo? ...yo era en mi casa, me iba a llegar... ...porque no te gustaba... ...no me gustaba en casa... ...es una locura... ¿Sí? ...¿te acordás que era una locura? ...bueno, ahora ya nada que ver, ya, pasó. Que ver, ya pasó... ...bueno, es el Día del Murciélago... Difícil. ...horrible, pero bueno... ...es para que no le tengamos tanto temor... ...que lo querramos un poquito más... Quizás los 17 de abril le que, lo queremos un poquito al murciélago, a Murci. Sí. Yo le digo Murci. Sí, ni nada, no nombro. No, no. No, no me da Bueno, pero vos tenés a Batman en tu casa. ¿Quién no. es Batman? Tu papá, no es Batman, ah, superhéroe. Ay, Johnny. Buen tío. <ríe> bueno, cuando cuando está Batman, no vienen los murciélagos. Mira, a los, a, Vos tenés murciélago en casa, superhéroe. Bueno, eh, hoy es el día, así que, bueno, no le tengamos tanto asquito, aunque nos cueste bastante. Ah, sí. Mucho, mucho. Bueno, Delfi, entonces, tenemos muchas actividades para este año, el objetivo que, el para allá? que pases para los controles, este va a ser nuestro objetivo anual. Vamos a hacer móviles en la calle. Sí. Vamos a ir juntas a la par. Como siempre, vos tenés el micrófono, yo tengo la cámara, vos la cámara, yo el micrófono. Bueno, hacemos igual, y ahí cambiamos la cámara, así, así, vamos quemando. Una vez cada una, tal cual. Tenemos ya contratado al club de fan del tío Titi. Está en mi casa, viene mi casa, y se ve, viene una de acá, bueno, después pasa, pasa, leí. Bueno, ahora pero que no pase sin nada. A -a hablando sin nada, nunca me trajiste las tortas fritas. Ah, es que <ríe> Mira, te hago un montoncito. ¿Y las tortas fritas dónde están? Qué ricana. La no sé, no podía Bueno, cocinera no es, Cero tu, porque no no es tu habilidad. No es tu habilidad ser cocinera. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tenemos? Es lo que es lo que hay, gente, no Delfi no cocina, no me va a traer nunca las tortas fritas. <risa> ya, ya lo declaró, sí, ¿o no? Sí, sí, <risa> bueno, Delfi, bueno, okay. eh, nos vamos a una pausa Perfecto. musical, le decimos a toda la gente linda, nos vamos a una pausa, quédate en el magazine que hay mucho más. Delfina Pisano y toda la tarde para vos. Con vos, ¿por qué? ¿Dónde sí, vos estás? A vos trazarás, no, sí, así que se apure la gente se si quiere verte. Donde vos estás está Mix y donde está Mix estamos todos. Ya venimos.